Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto poder saludarlos esta noche nuevamente de Viernes por la Noche. Hoy día tenemos un programa sumamente especial y, por supuesto, a cada uno de ustedes, como les hemos anunciado, los Viernes por la Noche vamos a tocar un tema que a todos nos interesa. Y la verdad, nos interesa porque todos, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, hablamos de religión, creemos en Dios. Dios siempre está presente en nuestras actividades. Especialmente durante este tiempo de la pandemia, Dios ha jugado un papel importantísimo en la esperanza de la gente. Dios, como siempre, cada uno de nosotros lo sabemos por ciencia, por experiencia, o a veces también en ignorancia, de que de algún modo, en la vida del ser humano, Dios está actuando o Dios es parte de nuestras actividades diarias. En la mañana, cuando nosotros despertamos, escuchamos a las aves, cantar y decimos que las aves cantan porque están agradecidas a Dios por un nuevo día. Escuchamos a los animales salir a buscar alimento para sus crías. Yo tengo el privilegio de tener en casa unos pequeños loritos, hermosos loritos australianos y hemos tenido esta semana hace dos días la bendición de tener tres de ellos recién nacidos y la protección que dan para sus hijos, para sus críos realmente son envidiables son ejemplares. Tal como la madre con su recién bebé así nacido, así también estos pequeños animales se convierten en sus protectores. En el momento en que sus críos se ven amenazados, ellos los protegen con la vida. Pelean por ellos. De la misma manera, en la vida del ser humano, Dios, quien creó al hombre, yo soy un creyente de que Dios creó al hombre con su mano poderosa, lo creó inteligente a su semejanza, le dio la libertad de poder elegir y elegir lo que él quiera. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Libertad para elegir lo que él quiera. Incluso el mal. Miren ustedes qué tan maravilloso es este creador que le deja al hombre la libertad de poder elegir lo que quiera y no hacerle autómata de la, de los ofrecimientos convenientes, por supuesto que son convenientes, de un padre maravilloso como lo es Dios. Yo no sé si usted como hijo, si en algún momento tuviera que eh, aceptar la oferta de su padre respecto a cualquier cosa. Incluso, incluso algunos padres malos enseñan a sus hijos maldades y sus hijos no se niegan a los padres. Pero el padre Dios es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia. Y este Dios de bondad y de misericordia le dio al hombre la capacidad única que puede tener un ser creado a su imagen y semejanza. ¿Saben cómo se llama eso? Libertad. Alguien dijo alguna vez que algunas cosas hay preciadas para el hombre, que son preciosas, pero no hay nada más y más grande y maravilloso que la libertad para poder elegir. Algunos lo llaman libre albedrío. Otros le llaman la capacidad de poder sopesar las cosas y analizarlas y de acuerdo a eso tomar una decisión. Durante esta semana, los miércoles por la noche, si tú quieres ingresar a nuestro Zoom, el 331-210-1437, estamos hablando acerca de esa capacidad, de la capacidad de poder tener, la capacidad de elegir, de tomar la decisión, después de un análisis adecuado para poder hacer las cosas que nosotros queremos. Si estás interesado, escríbeme aquí abajo de este mensaje y sin duda podremos darte las orientaciones para que tú también puedas participar todos los miércoles de, la, de noche durante los próximos cuatro miércoles eh, a las 8 de la noche. ¿Por qué lo menciono? Porque muchos de nosotros sabemos de nuestra libertad, pero no sabemos usarla adecuadamente. Y como este programa tiene que ver con política y tiene que ver esta noche con libertad religiosa, quiero mencionarte que más o menos hace unos ocho meses atrás, antes de que se votara las segundas elecciones o la segunda vuelta de las elecciones, alguien me dijo, yo tengo la libertad de elegir a quien yo quiero. Tengo dos personas, dos candidatos en los cuales yo puedo elegir. Pero yo no voy a elegir por la fulana, me dijo, porque la candidata mujer para él era una corrupta. Perfecto, le dije yo, tú tienes la libertad de elegir lo que tú quieras. Pero siendo cristiano, tú deberías elegir a una persona que esté de acuerdo con apoyar tu libertad religiosa. Y él me dijo, pero ¿cómo una corrupta va a apoyar mi libertad religiosa? Es posible que esa corrupta de cual tú describías, posiblemente no tenía la capacidad de poder respetar tu religión o tu libertad de elegir el Dios que tú querías o adorar el día que tú querías. Correctamente. Si eso era verdad, perfecto, tú elegiste por el otro lado. Pero 46, 50 días después te vas dando cuenta que la persona por quien tú votaste es una persona que tiene como ideal el comunismo. Y si tú no lo sabías, quiero decirte que el comunismo no respeta las libertades. Ya en estos días han comenzado a salir algunas leyes, o por lo menos se están promoviendo algunas leyes que se refieren específicamente a conculcar las libertades de las personas que piensan diferente en asuntos religiosos y no solo eso también en asuntos de opinión pública yo estoy aquí leyendo unos artículos y encontré cinco razones por los cuales el comunismo no es conveniente para la libertad religiosa yo soy un religioso soy teólogo de profesión Estudié cinco años teología, cuatro años de maestría en teología aplicada, que tiene que ver con crecimiento congregacional. He estudiado resolución de conflictos y mediación en una segunda maestría, algunos, algunos eh, pequeños este, especialidades por allí, un doctorado en psicología educacional y tutorial. Y me voy dando cuenta que muchas de las personas, especialmente aquí en el Perú, como en Latinoamérica toda, el 80% aproximadamente somos cristianos, pero lastimosamente dentro de la praxis y el pensamiento cristiano no se enseña cuán importante es nuestra libertad religiosa. Un amigo hace dos o tres años atrás me comentaba un poco acerca de que si yo podría colaborar en la iglesia como director de libertad religiosa, y yo le hice una pregunta, ¿serías capaz de salir a la calle y discutir con alguien que pueda conculcar tus derechos, limitar tus derechos de poder adorar al Dios que tú quieres en el día que tú quieres, de la manera como tú quieres? Me dijo que sí pero han pasado solamente unos cuantos días cuando la pandemia se dio, lo primero que hicieron los gobiernos es limitar la capacidad de las personas sobre texto de protegerse de la pandemia, a cerrar sus iglesias, a no reunirse con sus hermanos. Incluso en una comunidad en la zona norte de Chepén, un grupo de hermanos adventistas, que no eran más de 30, se reunieron en su iglesia, fieles a sus principios de libertad, protegiéndose con las mascarillas, yendo a sus congregaciones a adorar a su Dios, fueron todos apresados juntos con su pastor, fueron llevados a la comisaría. La pregunta que yo te hago es, ¿eres capaz de defender hasta con la vida tu libertad de elegir a tu Dios? Hay un libro que yo te voy a recomendar, que tú puedas buscarlo en la biblioteca o lo puedas comprar. Hasta lo dan gratis en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si conoces por ahí una iglesia cerca a tu casa, que sea de la Iglesia Adventista, puedes conseguir el libro que se llama El Conflicto de los Siglos. En ese libro tú vas a encontrar cómo en la Edad Media, cuando existían las famosas inquisiciones o las persecuciones en los circos romanos, donde se quemaban a los cristianos, donde eran devorados por las bestias delante de sus inquisidores, estos que eran quemados muchas veces en hogueras, que eran ahorcados o puestos en torturas inhumanas que el hombre imaginaba, si tan solamente tú quieres conocer un poquitito de esas torturas, vete a la Santa Inquisición que no tiene nada de santa en España y poder darte cuenta de lo terrible que era, y si no, ven al Perú, Aquí en el Perú existe todavía un lugar, un museo, donde tú puedes comprobar que las personas que querían leer la Biblia libremente, que no eran de la religión popular, que no eran permitidos el poder elegir qué quieren leer, qué escuchar, porque la misa solamente era en latín y nadie entendía en su lenguaje propio, estaba solamente permitido hacer eso. Entonces, estas cosas, tú puedes ahora verlos, como parte de una realidad que, si bien es cierto, hoy no se da, pero sí existe ahora desde el punto de vista político. Hay muchos países, como Cuba, por ejemplo, tú no puedes reunirte para tener reuniones religiosas. En Venezuela no lo han tomado muy en serio, no lo consideran una amenaza ahora. Pero en el pensamiento marxista, que si bien es cierto, el pensamiento marxista no era un pensamiento de igualdad, en la pobreza, sino en el chorreo de la riqueza, porque eso es lo que decía Marx. Él decía que para lograr eso, tú necesitas romper todo ese divisionismo de clases que hay, ponerlos a todos en una situación igualitaria, y entre ellas la famosa igualdad era no tener religiones, y él llamaba a la religión como el opio del pueblo. A mí me da mucha pena porque hace cuatro días atrás alguien me insultó en mis redes diciendo que yo siendo cristiano tenía odio en mi corazón porque hablaba en contra del comunismo. Es verdad que yo hablo en contra del comunismo, pero no tengo odio contra ellos. Hablo contra el comunismo porque el comunismo a través de toda la historia ha hecho que los hombres como tú y yo, y especialmente yo, y lo digo por mí y solamente me represento a mí, no represento a ninguna iglesia, por más que yo pertenezca a la iglesia adventista del séptimo día. Yo no represento a esa iglesia porque yo no fui nombrado para representarla, pero mis ideas me dicen que si yo no lucho por mi libertad, ¿quién va a luchar por mí? Dios no le dio a la iglesia, no le dio al Estado, no le dio a ninguna autoridad de tu comunidad para que defienda tu libertad. La libertad es responsabilidad tuya. Nadie tiene el derecho. Si tú quieres hablar de igualdad, tienes que hablar de igualdad de derechos, no de condiciones económicas, no de capacidades, porque sabes que todos somos diferentes. El pensamiento del comunismo, que ya en su proceso de reacomodo social, ahora se llama socialismo, pero es la misma tontería, la misma, no voy a decir una palabra que dicen mis amigos, pero por supuesta dignidad, algunos lo llaman cojudignos, perdonen la palabra, así lo escriben, por un tipo de dignidad porque quieren tener dignidad contra las potencias del mundo, tontería y media, que gobiernan a los países. Miren, les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean qué tontería hablan ellos. Cuando los chilenos atacaron nuestro país, llegaron casi hasta el mismo norte de nuestro país y casi nos dominaron. Pero cuando nosotros hicimos resistencia y les ganamos la guerra y los corrimos hasta donde están ahora en Arica, ellos dijeron, nosotros no conquistamos el Perú con la guerra pero vamos a conquistar al Perú con nuestros negocios. ¿Saben cuántas empresas existen en el Perú que son chilenas? no se nos imagina? O sea, eso de que soy nacionalista, que mi frontera las tengo que defender, no estoy negando eso. Para mí, ojalá un día se rompan las fronteras y seamos todos países latinoamericanos abiertos para que vamos caminar y pasear de un lado a otro y compartir nuestras culturas. Pero el hecho de defender una frontera no te hace a ti capaz de querer decir, ah, dentro de mi frontera yo puedo hacer lo que quiera, o alguien puede hacer algo contigo lo que él quiera, como por ejemplo, consultar tus libertades. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Ya en los países desarrollados, el tema de la libertad se ha convertido en un en el baluarte levantado por cada persona, incluso los mismos líderes, en Texas, por ejemplo, en Florida, por ejemplo, los gobernadores dijeron aquí a nadie se obliga a poner las mascarillas. Los que quieren la usa y los que no, no, que tengan la libertad. Hace más o menos unos cuatro meses atrás yo di una conferencia acerca de la responsabilidad individual para prevención del covid presenté una charla para más o menos unos 40 profesores y padres de familia de la zona de Guaral, invitada por nuestra querida amiga y buena maestra, la profesora Marta Sález, que siempre está preocupada por sus maestros y por sus padres. Y les dije, si la pandemia nosotros la queremos contrarrestar, tenemos que aprender a dar a cada persona la capacidad libre de protegerse a sí misma, te voy a decir, si viene el gobierno con sus soldados y te dice, póngase la mascarilla, te la pones mientras estás con él, caminas medios pasos y te la quitas. O te la bajas debajo de la nariz y se acabó. ¿Por qué? Porque tú tienes la libertad. Tú tienes la libertad de protegerte si quieres y si no, no. Si quieres te lavas las manos, si no quieres también. Si quieres te cuidas y si no, no. Ese es el privilegio de la libertad. ¿Quién ha dicho que el gobierno tiene la responsabilidad de obligarme a mí a cuidarme en mi salud. ¿Quién le ha dado al gobierno esa potestad? ¿Quién? Nosotros los ignorantes de nuestra libertad. Nosotros los que nos hemos negado a nosotros mismos a decirnos, tú tienes derecho de cuidarte, tú tienes derecho de protegerte, tú usa tu derecho, te están dando la información de que el virus está contagiando a miles de personas y las personas que tienen las condiciones listas para morir, van a morir. Pero tú dices, no, no me importa. Eso es parte de tu libertad, que no te importe. Y si te mueres, no le eches la culpa al Estado. No le eches la culpa al gobierno, porque el gobierno no tiene ninguna obligación más que orientar y crear las condiciones con todas las orientaciones posibles para que tú no te mueras. Pero finalmente, ¿sabes qué? El gobierno no puede hacer nada con tu libertad. Lo que a mí me sorprende es que somos rebeldes con aquellas cosas que a nosotros nos convienen o que nos molestan. Por ejemplo, ah, ponte la mascarilla pues yo no me la quiero poner. Entonces salgo a la calle y bueno, hago lo que quiero. ¿Por qué tendrían que obligarte también y tendrías que obedecer cuando alguien te dice, no te reúnas en tu iglesia? Yo soy un poco rebeldón en ese sentido. Y lo he comentado con algunos líderes de mi iglesia y les he dicho, ¿por qué no nos reunimos en nuestra iglesia como nosotros lo hacíamos siempre? Ah, es que tenemos miedo que nos pongan una multa y como iglesia nos van a... ¿por qué nos pongan la multa? ¿Por pues qué no, no paguemos la multa. ¿Y por qué no vamos a pagar la multa si la ley lo dice? Un ah, momentito. ¿La ley para quiénes son? ¿En contra de las religiones y a favor de las líneas aéreas? En la línea aérea... Tú solamente haces distanciamiento cuando estás haciendo la cola para ingresar al avión. Dentro del avión, todos estamos sentados a centímetros del otro. Es más, compartimos nuestros brazos con las otras personas. Los aviones están llenos. Los estadios están llenos. Los cines están llenos. ¿Y por qué no las iglesias? Cuando yo una vez fui con mi esposa a, a, una, a una tienda de una ferretería, me obligaron a tener distancia con ella, a pesar de que vivo con ella en la casa, me obligaron a hacer distancia antes de entrar. Pero cuando entramos adentro, cada uno camina donde quiere, se acerca al otro, nos tocamos el uno con el otro al pasar, tocamos las, las, las carretitas esas y no nos lavamos las manos. En realidad, el único o la única manera de poder convivir dentro de un estado de derecho, es que aprendamos a entender y a conocer mejor nuestras libertades. ¿Y por qué estoy haciendo estos temas los viernes por la noche, conversando contigo? Estará relacionado principalmente con las libertades. ¿Por qué razón? Porque es importante que tú que me estás escuchando, una persona sencilla que de repente está viendo este video o lo va a ver más adelante, y yo quiero decirte que la única persona que puede limitar sus libertades con derecho o sin derecho, eres tú. Y el tema de la libertad, relacionado exclusivamente con el tema de la religión, con mayor razón. Es muy importante que tú entiendas que tu libertad puede ser conculcada si es que tú realmente no sabes respetar tu derecho. ¿Cuál es tu derecho? Ser la persona que tú quieres, siempre y cuando lo que hagas, no dañe los derechos de otra persona. Esa es la razón del principio de libertad, que tú aprendas a, a manejar tus derechos, a reconocerlos, porque tus derechos terminan también en el momento en que comienzan los derechos del otro. Allí hay una frontera. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que los derechos del otro no sean pisoteados por los míos o viceversa? aprender a convivir y no a competir. Generalmente en las comunidades, las clases sociales compiten y es allí donde se germina, es el caldo de cultivo, es el laboratorio del virus de aquel que dice que yo tengo más derecho que tú porque he ido a la universidad, porque tengo un grado doctoral o porque yo tengo más dinero, tú eres del campo, total, tú eres de la chacra, no hablas bien ni el idioma, no te vistes bien, y encima hueles feo, por esa razón, entonces hay una diferencia entre las personas de la ciudad, y comenzamos a pensar que los de la ciudad tenemos más derechos que los demás. Muchas veces alguna persona me han dicho, porque yo tengo el apellido de Armón, me dijeron, ah, claro, como tú eres hijo de extranjeros, no, quiero decirte que yo soy un chuncho con orgullo de las orillas del río Ucayali, yo crecí como un niño de la selva, con poco conocimiento, con poca instrucción. Estoy escribiendo un libro que se llama Mi vida, la de un gusano. Estoy contando la experiencia de mi padre que a los siete años se quedó solo y bajo sus principios de libertad comenzó a sobrevivir hasta cuando un día le hicieron esclavo por cuatro años porque trabajaba solamente para comer y para tener un lugar donde dormir y dormía en un palomar donde duermen solamente una persona de la calle. Ese, ese niño de 14, 16 años, un día escapó y buscó su libertad y llegó a ser lo que fue. Y él me enseñó un principio. Nadie, nadie debe pisotear el nombre que tú tienes. Y eso me decía en otras palabras, aunque un poco discriminatoria, porque él era un hombre con poca instrucción, con tercer año de primaria. Él me decía, tú tienes que aprender a hacerte respetar en tus derechos. No hay vellidos, no hay castillos, no hay ministros, no hay gobiernos, no hay partidos que puedan sobreponerse a tu libertad. Lo que sí es importante que tú sepas, que toda libertad que tú te tomes, eres tú el único responsable de ella. Hay mucha gente que le gusta ser libre, pero no le gusta ser responsable. Y ahí está el gran problema de los seres humanos. Los seres humanos nos gusta la libertad. Somos buenos para decir, no, a mí no me puedes decir tal o cual cosa. Pero cuando cometemos un error decimos, ah, yo no fui, ah, fue el otro, fue el que, el que me indujo, fue fulano o me engano. En política esto es casi un síndrome, ¿cómo lo digo? Es una tontudez. Esa tontudez que creen los políticos que no nos damos cuenta. Por esa razón cuando mi amigo o mi amiga que me dijo que iba a votar por el lápiz y que es cristiana como yo... Le dije, ¿cómo es posible vas a votar por ese partido que tiene principios comunistas? Es más, su líder ha sido formado en Cuba, donde las libertades religiosas no están permitidas. No, es que hay que dar una oportunidad a una persona de baja, de baja, este, de clase baja, como un profesor. ¿Ya te has dado cuenta de qué viene el profesor? ¿Ya te has dado cuenta cuenta cuáles son sus pensamientos? Yo estoy en contra del pensamiento de ese profesor. Ese profesor no me cae mal a mí. Él no me ha hecho nada a mí para yo odiarlo o no quererlo. Algunos me han acusado de que yo tengo odio o que yo lo envidio. Yo envidio a las personas que tienen el esfuerzo de saber lo que deben saber. Y él no sabe lo que debe saber. Llegó ahí y no sabe ni siquiera por qué está allí. No tiene idea cómo gobernar en un país. No tiene la capacidad eso no lo hace una mala persona. Lo que lo hace es un ignorante. Y ser ignorante no está mal. Pero ser ignorante, teniendo la capacidad de poder estudiar y salir de la ignorancia, teniendo la libertad, eso sí está mal. Es como el joven que nace en un hogar pobre. Nacer en un hogar pobre no es malo. Pero morir pobre, eso sí está mal. ¿Por qué? Porque teniendo la capacidad y la libertad de poder desarrollarte, no haces nada y terminas igual. Ah, no, que mis padres fueron pobres, por eso yo soy pobre. No, tú tienes la capacidad de poder elegir y poder en, en, en, en, a trabajar tus habilidades, tus virtudes, todos tenemos virtudes, de lo que sea. El zapatero tiene igual de importancia que el presidente, el, el, el costurero tiene la misma importancia que el general del ejército o de, la, o, de, o, de, o de la policía o de la marina. Todos tenemos una función, somos un cuerpo social donde cada uno, así como nuestras manos, los dedos, forman un papel importante para nuestras manos y nuestros brazos para nuestro cuerpo, así también la sociedad. Cada uno tiene una función, pero esa función debe ser llevada a cabo dentro de las libertades de funcionalidad. La axiología social no debe limitar ni conculcar las libertades, peor el gobierno. Porque es importante que entendamos que el comunismo no le es favorable al cristianismo. Cuando estudiamos la historia, las revoluciones comunistas nos damos cuenta que ellos como que odian la religión, porque millones y millones de personas en el mundo creen en Dios, pero ellos dicen no creer en Dios, y eso es una de las razones por las cuales ellos persiguen y no permiten la libertad de los cristianos en el campo social. ¿Y por qué no lo permiten? Ah, es que hay una gran razón. Dicen ellos que los cristianos, cuando se hacen cristianos, se vuelven tontos, son una tira de mensos, no tienen capacidad revolucionaria, son personas súper pacíficas, obedecen todo. Y sencillamente, simplemente son personas inútiles para la revolución. Entonces, al hacer eso, el comunismo, en segundo lugar, alimenta el odio y te promete un paraíso en la tierra. Te dicen que tú vas a tener la, las propiedades que tienen ahora las empresas privadas, que te vas, tú vas a comenzar a recibir dinero. Hoy día vi un meme, como tantos memes que vemos ahora y no podemos evitarlos porque están allí. Dijo la pregunta, un tipo haciéndose una pantomima por ahí y diciendo, oye, ya son 46 o 50 días que el presidente Castillo está en el gobierno, ¿cuándo vamos a comenzar a ser ricos en un país rico? ¿O cuándo vamos a dejar de ser pobres en un país rico? Lo que ellos hacen es potencializar el odio entre las clases. Ellos hablan de los ricos, dicen que por primera vez un provinciano llegó a la presidencia y creen que eso uy, es un gran honor. Como uno de sus mal elegidos ministros que dice que chactando coca, él es una persona que representa a la gente del campo. Oye, yo soy del campo y nunca he ch chactado coca, debía estar comiendo cupizo, ¿Sabe qué es el cupizo, señor ministro? No tiene idea, porque él solamente es de la sierra y cree que el Perú solamente debe ser provincial o los de la sierra. Eso es no entender las libertades. Eso no es entender que las personas tenemos la capacidad de poder representar a quien queremos y de donde queremos. Yo soy un muchacho de la selva, como cualquier chunchito de la selva. Crecí en la selva, recién conocí la televisión cuando tenía nueve años. Y me sorprendí al ver personas caminando dentro de un cuadradito de una cosa pequeña con una pantalla. A ese punto de ignorancia yo viví en el campo. Pero ser ignorante a los 70, 60, 50, 40 años, eso es un delito contra tu libertad. Es un delito contra el derecho de capacidad, de la capacidad que Dios, el creador te ha dado. Si eso es un delito, cuánto más la libertad que tienes para poder adorar, para poder elegir el Dios que tú quieres. Pero como ellos odian a las clases, odian las elecciones de las personas libremente, entonces conculcan las libertades para destruir la fe. Destruir la fe en un Dios, porque ellos saben que si tienen esos hombres fe en Dios, aún en circunstancias difíciles, darán la vida por su libertad, como lo hizo Hus y Jerónimo cuando ellos fueron quemados, vivos, perseguidos por sus convicciones religiosas. Hoy día hablaba con mi querido amigo Boris Pierre Arunategui y conversábamos un poco acerca del tema de esta noche. Y él me decía justamente que lo que yo comentaba que dentro de poco, tal como dice el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, dice que nuestras libertades serán cortadas, limitadas, que no podremos comprar ni vender si es que no estamos de acuerdo con los postulados de los que dominan el, el mundo. Ah, mis amigos, dentro de poco podremos ver lo mismo que vimos o que sabemos de la historia que sucedió en los siglos 13, 14, 14 antes o después de Cristo, antes de la apertura religiosa del siglo XVII, antes de que Lutero abriera la Biblia para los demás y la tradujera en otros idiomas al alemán primeramente, antes que Gutenberg hiciera la impresión de la Biblia y ahora pudiera tener todo hombre o toda mujer una Biblia en su casa. A los comunistas no les gusta eso, porque para ellos el paraíso de la tierra, es el paraíso ofrecido por ellos y que son solamente mentiras. Son maneras de dominio. Es la manera como ellos quieren destruir tu capacidad de ser libre para elegir. Ellos creen en la lucha de clases. Movieron a través de la historia a la gente rica que tenía ciertos privilegios y a los pobres que de alguna manera no, no pudiendo salir adelante les dieron ciertos privilegios para poder comprar sus conciencias. El comunismo no debería ser una elección en un voto popular de un cristiano que cree que Dios es su Dios y que este mundo solamente viene a destruir las libertades que él nos ha otorgado. El comunismo niega la religión porque dicen que un paraíso terrenal sin Dios es el paraíso real. Y te voy a decir una cosa. Es muy triste lo que sucede con las personas que no creen en Dios. Porque cuando están a punto de morir, sus rostros denotan falta de esperanza, falta de paz. Muchas de las personas que estuvieron a punto de morir llamaron en algún momento en sus mentes y a veces audiblemente a un párroco de la iglesia, a un pastor de la congregación, porque querían conversar con él y ver que todo lo que habían negado durante toda su existencia quizás podían producir algunas palabras de esperanza. La Biblia recomienda que las personas que están a punto de morir sean eh, llamen a su pastor o llamen a su, a su párroco para que vaya y ore por él. Y dice la Biblia que el alma que creyera en Dios será sanada. Dios puede hacer obra y milagro en la persona que elige a Dios como su alternativa aún a punto de morir. Cuando Jesucristo fue crucificado, los tres, dos de ellos, por sus propias obras y culpas, malvadas, y uno de ellos por sus propias obras de bien. <coughs> obras de bien que él mismo practicó, que el mismo la predicó, y hoy casi más de la mitad del mundo acepta y practica las enseñanzas de amor, misericordia, convivencia, bondad que Cristo enseñó. Frente a él o al costado de él, dos hombres. Uno de ellos acusando a Jesús de que si es Dios. A ver, pues, si dices que eres Dios, libérate a ti mismo y libéranos a nosotros de este martirio, de la muerte. Jesús con mirada amorosa, posiblemente porque así lo era, miró a este hombre y le dijo, tú tienes la libertad, seguramente en su mente, de elegir lo que quieras. Si quieres creer en mí o quieres hacer una sátira de mí, tienes la libertad. Esa es tu elección. En cambio, al otro lado, un hombre compungido, un hombre arrepentido de lo que había pasado en su vida, decidió hablar con Jesús y decirle, cuando estés en tu reino, ten misericordia de mí y acuérdate. Él pudo elegir libremente antes de morir a Jesucristo como su única alternativa aún después de la muerte. Pudo ver en Jesús la capacidad de ese Salvador y que quizás en él podía encontrar... La única y la más grande alternativa para vivir una vida diferente. Ya no tenía la oportunidad. Iba a morir. Si es que él no moría hasta la tercera hora de la tarde, aproximadamente a las tres de la tarde, pero a la sexta hora de la tarde, le iban a quebrar los huesos y lo iban a matar, como así sucedió. Finalmente Jesús le contestó y le dijo, te prometo que tú estarás en mi reino cuando yo tenga mi reino. La capacidad de elegir a Dios o negarlo está en tus manos. No permitas que el comunismo tome control de tus libertades. Si te equivocaste, querido cristiano evangélico, católico, adventista, protestante, cualquiera sea tu religión, y votaste por un gobierno comunista, yo sé que te equivocaste y ahora te das cuenta porque ignorabas que tu voto estaba yendo en contra de tu propia libertad. Pero tú me vas a decir siempre justificando, no, pero acá no va a ser como en Cuba, aquí no va a ser como en, como en, en Venezuela, como en otros países como Afganistán. Es posible que no. Pero escúchame bien, ya hay un proyecto para evitar las opiniones de la prensa. No te sorprenda que esta famosa multa que hay, no para los aviones, no para los buses, no para las tiendas, no para los negocios, pero sí para las iglesias, te dice algo, te anuncia algo de lo que puede estar pasando con tu libertad religiosa, con la capacidad de tu conciencia de poder decidir qué Dios quieres adorar. El comunismo niega a Dios y Castillo y todos sus secuaces, son personas que están en contra de las libertades religiosas. Aunque me digan algunos que lo han visto orando para comer y todo ese tipo de cosas que hacen los políticos para ganarse el cariño de las personas incautas como muchos de ustedes, y lo digo de ustedes que votaron por este señor y todos los que están con él, que tienen las ideas contra el, la libertad religiosa. Asimismo, el comunismo está en contra de la desigualdad natural. ¿Quién de nosotros, incluso nuestros propios hijos, son iguales a nosotros? Ninguno. Todos tenemos particularidades muy especiales. Todos somos diferentes. Querer que todos seamos iguales es imposible. El que predique la igualdad con la posesión de cosas, el movimiento de personas, o la reunión en grupos de religiosos o políticos, o lo que sea, está equivocado. Es imposible. Ni una casa es igual a la otra. Ni nuestros dedos son iguales estando en la misma mano. Creer en la igualdad e imponerla es una falta abierta a la libertad. Y querer imponer que todos no sean religiosos, o que no crean en Dios porque el Partido Comunista ahora está en nuestro país, es conculcar las libertades de las personas. ¿Sabes qué es lo que me da pena? No es tanto que ellos conculquen nuestras libertades, sino me da pena que tú, siendo cristiano, hayas votado por un pensamiento contrario a tu libertad de conciencia. Ellos también creen que la igualdad es una imposición divina y tienen que obedecerla. Y si son cristianos, que lo hagan. No es verdad. En la sabiduría de Dios, Dios nos hizo desiguales, para que cada uno podamos tener la particularidad de pensar y razonar individualmente, y ser responsables de nuestras decisiones. Dios te da siempre las opciones para que tú puedas elegir lo que tú elijas, del bien o del mal, tú recibirás las consecuencias. Y Dios siempre te dice, elige el bien para que vivas y vivas mucho. Elige a tus padres para honrarlos, para que tengas larga vida. Ama a tus hijos con el amor que Dios te ha dado. Todos esos consejos te da Dios para que tú puedas vivir en paz y puedas vivir bien. Esas son tus libertades. Dios también te dice, ven y adora a tu creador. Y tú tienes la libertad de hacerlo o no. Cuando Noé presentó durante 120 años la venida de un diluvio. Nadie le creyó y tenían la libertad de poder no creerlo. Algunos incluso, dicen algunos historiadores, que ayudaron a Noé y a sus hijos a construir el inmenso arca, el inmenso barco. Algunos lo consideran esto como una, como una historieta, pero no es verdad. Hay evidencias científicas de que hubo un aluvión en esta tierra y que fue general. De todos modos, no vamos a hablar de eso ahora. ¿Pero qué es lo que pasó en los días de Noé? La gente no creía. Como muchos no creen ahora, no creen que puede pasar esto, no creen que puede pasar lo otro. Y cuando comenzó a suceder, se asustaron. Pero la puerta, dice, el arca había sido cerrada, dice la Biblia, por un ángel y no por Noé. Así que Dios había cerrado la oportunidad a las personas de poder ingresar al arca. Y solo ingresaron Noé, sus hijos y sus familias. Ocho personas se salvaron. No son muchos los que aprenden a respetar sus principios y aprenden a decidir de acuerdo a esos principios que son parte de su convicción personal. Y una de las cosas que debería ser parte de tu convicción personal es la libertad que tienes de elegir y de creer en Dios tal como tú muchas veces lo has dicho. Otra de las cosas que el comunismo hace es que ha logrado en los lugares donde ha sido impuesto, quitar los lugares de reunión y las iglesias. ¿Por qué? Porque el comunismo no cree en la propiedad privada. La propiedad privada es natural. La propiedad privada es algo innato al hombre. Todos tenemos derecho de poder conseguir con nuestro esfuerzo, con nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos. Todos tenemos la capacidad de poder decir esto quiero, esto no. Y entre las cosas que normalmente el comunismo se apropia, es incluso de los lugares de reunión de las iglesias, como lo hizo en Cuba. Por un año, la iglesia adventista del séptimo día, cuando entró Fidel Castro al gobierno, tuvo libertades solo esa iglesia, porque un plan de persecución para matarlo, una mujer adventista del séptimo día, escondió en su casa a Fidel y lo salvó de la muerte. Si no lo conocías esa historia, yo te la cuento, así de pasadita. Y él prometió que si él llegaba al gobierno, iba a dar libertades a la iglesia adventista, y así fue por un año, hasta que los poderes que lo acompañaban, finalmente lo obligaron también a apropiarse de las iglesias y a hacer de ellos centros de instrucción comunista. Y nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de todas esas instrucciones. Yo sé lo que están haciendo en las comunidades ahora. Están hablando del comunismo y que pronto muy bien, todos tendrán lo, las cosas que ellos quieren tener, que sus, que sus eh, créditos serán pagados, que el gobierno les va a, a condonar las deudas, que todos van a tener su propia casa, que los recursos de, los, de, los, de la minería y el gas y van a ser ahora de todos, que el dinero va a repartirse contra o sea hacia todos, que vamos a ser ricos en un país rico pura mentira el comunista es mentiroso el comunista es como Maquiavelo hace las cosas que parece que fueran buenas pero detrás tienen otras intenciones y aquí aunque tú no lo creas yo no soy ningún profeta simplemente estoy describiendo lo que ya todos conocemos la libertad religiosa está en peligro gracias a que tu voto irresponsable, nos condujo a un gobierno que dentro de poco dará avisos, si es que no tomamos acciones, dará avisos de control, prohibiciones y limitaciones a las reuniones religiosas como ya los tienen aquí. Sobretexto de la pandemia, miles de iglesias están cerradas y nosotros, dignos de la obediencia, no siendo rebeldes a nuestra comunidad, hemos obedecido quedarnos en nuestras casas. Aunque si bien es cierto el quedarnos en nuestra casa no nos limita ser adoradores de Dios y creer en Él, el compartir en comunidad está prohibida y nosotros como que medio que hemos obedecido amablemente y no nos hemos defendido de nuestras libertades. Yo te animo, no quiero ser el, el, el predicador, el anunciador rebelde que te dice, rebélate, sal, ve en contra de esto, de aquello. Debes hacerlo a través de un análisis individual. Que tu conciencia y tu corazón se pongan de acuerdo para pensar qué es lo que tú estás defendiendo. ¿Cuáles son tus convicciones? Y esas convicciones las tienes que defender con la vida, si fuera posible. Porque de esas convicciones, de ellas dependes tú tu sociedad y tu familia. Amigos, en esta alocución personal que voy a hacer los viernes por la noche, siempre trataremos temas de la libertad y la conciencia. El próximo viernes también trataremos un tema de la libertad en otro aspecto. Sin duda, miraremos un poco la libertad en la capacidad de emprender y entender que Dios nos ha dado las capacidades para poder ser personas exitosas en situaciones de libertad y que tenemos que defender esa libertad para que podamos hacer que nosotros y nuestras familias, y las próximas generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, puedan recibir de nosotros la herencia de la libertad. Esa libertad que la defendemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, le dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. sino Espíritu de valor, de poder y de dominio propio. Mis queridos amigos, espero que esta noche, esta locución para ustedes y para mí, nos haya servido para entender de que nada ni nadie debe conculcar tus libertades. La libertad de elección es tu privilegio, es el más grande privilegio que Dios te ha dado. Pero sobre todo, la libertad de conciencia para elegir al Dios de la Biblia, al Dios del crea el Creador, como tu único Dios verdadero. Nadie ni nada debe moverte de esa convicción. Ojalá que esta charla de esta noche, en Conversando Contigo, te haya ayudado a orientar y a tomar conciencia de que si de repente cometiste el error de votar por este gobierno y no lo sabías, no eres culpable. Pero si a sabienda hiciste eso, haz un culpa, y ojalá pronto podamos tener libertad nuevamente completa y poder tener la capacidad de decir que la defendimos con todo nuestro corazón. Este es el programa de todos los días a las 9 de la noche, Conversando Contigo, con Boris Darman. Nos vemos el lunes con una nueva entrevista con algún visitante que estará con nosotros y que entrevistaremos el día lunes en el Conversando Contigo. Mañana tenemos tu encuentro con Dios a las 10 y media de la mañana vía Facebook Live. Si tú quieres vernos también puedes encontrarnos en Boris Darmon Canal, en el YouTube. Allí subimos todas nuestras conferencias que no las pudiste ver o que de repente no las puedes ubicar en el Facebook por tantos, tantas publicaciones. Los puedes ver en Boris Darmon Canal. Allí están todas nuestras capacitaciones y presentaciones para que tú también puedas utilizarlas y compartirlas con tus amigos. Si te gustó esta conferencia, compártelo en tus grupos, compártelo en tu Facebook. Si te gustó la conferencia, pues haz obra de compartir con todo aquel que tú creas conveniente. Una vez más, conversando contigo, con un servidor de ustedes, Boris Damo. Nos vemos el día lunes. Chau, chau, chau, chau.